el señor nos acompañe, y que gocemos montones en este programa. Un besito, chao. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, sean todos y todas bienvenidos a un nuevo programa Cafecito Inclusivo, programa número 20 de este Año 2021, que ya se nos está yendo, de verdad. Decía mi abuelita un refrán ahí un poco extraño que nunca le entendí. Se hizo miado de gato, yo nunca entendí por qué decía eso. Pero era como que se iba muy rápido. Estamos ya a mitad de julio y de verdad que esta cosa va volando. Pero bueno, nosotros aquí muy contentos, muy agradecidos con Dios y con usted por acompañarnos en un nuevo programa. Esta mañana, Dayana Zúñiga nuevamente nos acompaña en la interpretación del ESCO. Don Marco Matarrita en la transmisión, Pamela Villalobos, que siempre nos da soporte en las redes sociales, nuestra compañera Carla Castillo Cordero, asesora nacional del Departamento de Información del Cenarec, y para el tema que nos atañe esta mañana, nos acompaña Doña Emilia Solís, a quien le damos los muy buenos días. Buenos días, gracias por la invitación. Gracias a usted por acompañarnos. Antes de empezar, yo siempre me robo unos minutitos, yo soy muy grosero, pero es que hay cositas que yo aprovecho el espacio, Carlita y Emilia, y aprovecho porque Emilia también es facilitadora nuestra. Eh, mañana es la matrícula de la segunda oferta de capacitación de este año. Y como siempre, bueno, la gente comenta muchas cosas en las publicaciones que hacemos relacionadas, porque siempre suceden varias cosas. Uno, que la matrícula se llena en cuestión de minutos, uh -huh. estamos de acuerdo, siempre hay mucho, mucha disconformidad con respecto a eso, pero lamentablemente, pues de los, los cupos siempre, aunque sean, aunque sean modalidades virtuales, siempre hay, hay cupos eh, moderados, hay cupos ya establecidos, porque también el tema de los cursos virtuales tiene eh, eh, eh, estrategias de, de cuántos estudiantes se deben, se deben tener, también para que el el profesor eh, o la profesora eh, pueda manejar y revisar todos los trabajos, etcétera. El otro tema es que mucha gente está eh, reclamando, por decirlo de alguna forma, porque los cursos están cerrados para personal de, del Ministerio de Educación Pública. Bueno, suceden dos cosas. Lo primero es que hay que aclarar, y esto, y esto de verdad es necesario que, que, que la gente lo entienda y lo voy a tratar de decir con el mayor cariño que puedo, es que el, el CENAREC es del MEP y el CENAREC fue creado para brindar apoyo a el cuerpo docente del MEP, del MEP sobre todo y también a las familias del estudiantado en situación de discapacidad, pero nuestros recursos, nuestras acciones están dirigidas principalmente a brindar apoyos en diferentes aspectos a el personal docente del MEP y como si fuera poco, eh, por este tema de la pandemia que tuvimos que pasar todas las, eh, todos los cursos a modalidad virtual de un momento para otro, nos vemos, eh, nos vemos en la obligación de utilizar la plataforma del Instituto de Desarrollo Profesional, el IDP, que también es del MEP. Y para poder accesar a esa plataforma es necesario que se tenga el correo MEP. Entonces, hasta que el Senareg en algún momento... No lo sabemos, si Dios lo permite, sería una maravilla. Tengamos nuestra propia plataforma para poder realizar este tipo de cursos y capacitaciones de forma virtual. Eh, es, es, es virtualmente imposible que eh, podamos abrirlo un poquito más. Algunos cursos, sin embargo, se están dando por plataforma Zoom. Eh, esos sí son para todo el público y son también para la familia, que es otra cosita que la gente, que la gente ha estado... Eh, comentando. Yo, yo lo, lo pondría de esta forma, Carlita, tal vez vos me puedes dar, su, dar soporte un poquito en esto. La parte formativa del CENAREC es para personal docente y su principal público meta es docentes MEP. Y la, esa es la parte formativa. Y la parte informativa está más dirigida hacia las familias. Eh, entonces, eh, sí, quisiéramos que todo el mundo pudiera participar, pero estamos prácticamente atados de manos. Sí, eh, como decir, estos espacios, estos son los espacios este espacio. que están más dirigidos hacia la familia, verdad. las charlas que tenemos, todos los eventos de otro tipo están más dirigidos hacia las familias y es donde ellos se pueden enriquecer enormemente. Por otra parte, también hay que pensar que la pandemia nos vino a todos, y no necesariamente estábamos tecnológicamente preparados y eso nos pasó a todos en, en los diferentes ambientes laborales independientemente de lo que uno se dedique claro. entonces más bien el departamento de capacitación ha hecho un esfuerzo enorme, enorme para enorme. poderse pasar a esa virtualidad y lograr una cierta capacitación a ese nivel y ya, por ejemplo, para esta segunda oferta ya se están abriendo estos cursos en Zoom, entonces se ve el avance, ¿verdad? No es que ellos no lo tienen en cuenta, es que a claro. veces uno está imposibilitado en la plataforma yo pienso que poco a poco vamos a ir viendo ese avance y la gente va a estar vamos a estar un día de tantos igual que como estábamos antes ¿verdad? Claro. Que, que teníamos la oferta más abierta en ese sentido importante que toda la información está en la página web senarec.geo.cr, ahí está, en, en la página principal, hay una noticia donde dice segunda oferta de capacitación 2021, ingrese ahí, ahí está todo el detalle, cuáles son los requisitos de cada curso y muy importante, la matrícula va a ser mañana a partir, creo que a partir de las 8, Carlita, si no me equivoco, eh, ya, les, ya les digo a partir de las 8 pero aquí lo, lo, el detalle interesante es que es por bloques ¿qué quiere decir esto? que hay cursos que la matrícula se va a abrir unos cursos matriculan de 8 a 9 otros cursos a partir de las 9 a 10 y así vamos a ir en ese orden, es correcto, a partir de las 8 de la mañana, entonces una vez que se llena el cupo de cada curso se cierra el formulario de inscripción para que usted lo sepa si usted logró matricular, que ese es otro detalle, tiene que tomar una captura de pantalla del formulario o bien descargarlo. El mismo formulario le da la opción de descargarlo. Ese es su comprobante de matrícula. y Esto es indispensable para que usted pueda llevar los cursos. Bien. Correcto. Ahí estamos colocando también, Marquito, ahí tienen el cintillo, la página y en la, y en la seguidilla de comentarios ahí está ya el enlace para que vean la oferta de capacitación. Bien. Ya nos robamos siete minutos, ve qué increíble, qué cosa más impresionante es que el tiempo, no nos perdona. Bueno, Emilia Solís es educadora especial con énfasis en trastornos de la comunicación. Si yo me pongo a leer el, curr el currículum completo se nos van otros 20 minutos. Entonces, porque de verdad que es es una formación eh, grandísima, maravillosa, sí, creo que es importante decir que por supuesto es especialista en comunicación alternativa y aumentativa y en tecnología asistida para la comunicación alternativa y aumentativa. También tiene formación en el área de trastornos deglutorios y motricidad orofacial, en procesos del desarrollo del lenguaje, en trastornos de los sonidos del habla y pues trabaja en el Centro de Enseñanza Especial de Heredia desde el año 2001 y desde el 2017 también es parte del equipo de facilitadores del CENAREC. Muy bien. Ahora sí, vamos a empezar con esto. Hoy, nos, hoy tenemos un tema interesantísimo. Pero nada más que aprovechemos montones de ah, esta sí. experiencia que tiene Emilia. Saquémosle todo el jugo en este ratico. Sí, sí, que si quieren hacer preguntas, aprovechen también. Yo desde ya invito a Emilia para que después también le echen un ojito ahí a los comentarios, a las consultas de la gente en el, claro. en el, en el Facebook y, y para que le demos un, un seguimiento. Bien, productos de apoyo para la comunicación alternativa y aumentativa. ¿De qué estamos hablando? Bueno, en realidad todo lo que son productos de apoyo es todo lo que nos facilita la vida a las personas. Y tengamos o no una condición de discapacidad, somos usuarios de tecnología que nos facilita la vida y nos permite comunicarnos, ¿verdad? Desde el, desde el hecho de usar un celular este, usamos comunicación alternativa muchas veces con los emojis, ¿verdad? Este, con los stickers. Todo eso es parte de este proceso de cambio en que se ha visto envuelto la humanidad como ha ido avanzando la tecnología, ¿verdad? Cuando hablamos específicamente de tecnología o equipos de apoyo para la comunicación alternativa, son aquellos equipos que están diseñados para promover habilidades comunicativas en aquellas personas que han tenido una dificultad en el desarrollo del lenguaje oral o que del todo no han podido este, desarrollarlo, ¿verdad? Entonces, nos pueden dar un complemento al lenguaje oral, pero también pueden dar una sustitución a través de un equipamiento que me permite comunicarme con las demás personas, promoviendo un nivel de participación e independencia, pues, mayor al que sin este equipo puedo este, tener, ¿verdad? Claro, es, es, es darle la oportunidad a la persona de que pueda expresar todo lo que siente y todo lo que quiere comunicar por su propia cuenta, valiéndose claro. por sus medios y, y apoyándose justamente en esta, en esta tecnología. Que entonces, Emilia, eh, siempre hemos hablado de, de, de la gran gama que tiene esta tecnología, ¿verdad? de cosas muy, muy básicas, muy sencillas, hasta equipos súper sofisticados. Claro. Y es que así como para gusto los colores, ¿verdad? Hay equipos uh -huh. para todas las necesidades. Yo creo que aquí lo más importante es ser consciente que la tecnología debe ayudar, no debe entorpecer los procesos. Eso es lo primero, ¿verdad? Uh -huh. Que a veces, este, pues nos enamoramos de un equipo, pero el equipo por sí solo no tiene valor si no satisface las necesidades que una persona pueda tener en el área de la comunicación, ¿verdad? Este, debe ser un promotor, un... Uh, una herramienta de acceso, ¿verdad? Entonces, hay equipos desde muy simples que pueden ser un botón hasta equipos súper complejos de alta gama que tienen, pues, un sintetizador de voz, este, eh, pictogramas este, incorporados para diseño de frases y demás. ¿Cómo, ¿Cómo hacemos para identificar, entonces, cuál es el producto de apoyo idóneo para, para la persona estudiante, en este caso particular? Bueno, en el caso de los estudiantes, yo siempre digo que es indispensable el trabajo colaborativo. ¿verdad? de todos los profesionales que tienen que ver con un estudiante, el docente, eh, si hay terapia de lenguaje, terapia de lenguaje, terapia ocupacional, terapia física, este y también es indispensable que el estudiante y la familia formen parte de ese proceso de la elección del equipo. Uh -huh. Este es, es necesario valorar todas las habilidades funcionales que tiene la persona antes de escoger un equipo, ¿verdad? Porque si se trata de enamorarse de los equipos, pues hay equipos que de verdad uno se va a enamorar, este, pero no se trata ni de enamorarse del equipo ni de la marca como tal, sino se uh -huh. trata de cuánto un equipo puede satisfacer las necesidades de la persona de forma inmediata y a futuro, ¿verdad? Que es algo que siempre tenemos que contemplar. Que, que la persona no se va a quedar estática en el tiempo, sino que eso va a ser un proceso de evolución, de desarrollo de las habilidades comunicativas cada vez más complejas. este, Y tenemos que permitirle que, a como la persona va desarrollando esa capacidad, el equipo permita generar nuevas oportunidades y alternativas para los procesos comunicativos. Y desde la parte profesional, ¿quiénes participan en ese proceso de, de, de análisis, de evaluación y de selección de estos productos? Bueno, eh, muchas veces en la parte de comunicación este, las decisiones se toman desde el servicio de terapia de lenguaje como una propuesta, pero deben involucrarse todos, la docente, eh, las terapias que lo asistan, la familia, ¿verdad? Siempre tienen que estar involucrados eh, con una guía y yo creo que es importante también, por ejemplo, si hay escuelas que no cuentan con un equipo interdisciplinario que pueda pues, aportar todo, todas las digamos, todas las necesidades claras que hay en una persona que pueda ser satisfecha por, por un equipo, este, acudir al CENAREC, ¿verdad?, este, al Departamento de Ayudas Técnicas, que ellos también pueden dar una orientación un poco más clara. Eh, se pueden hacer pruebas de equipos, que eso eh, me va a dar como la oportunidad de tomar una decisión más certera, ¿verdad? Este, y yo creo que otra cosa que debe estar involucrado en este proceso, es perderle el miedo a la, a la tecnología, porque uh -huh. la gente muchas veces este, ve que la tecnología es como un bicho raro, ¿verdad? Uh -huh. Pero no, no es un bicho raro, es, va a ser una herramienta que le permita a esa persona obtener un mayor nivel de participación y una independencia pues, obviamente marcada de acuerdo a sus capacidades, pero no la va a limitar en ningún momento, ¿verdad? Que ese es el miedo, o el mito que hay, que eh, el implementar el uso de un recurso tecnológico más bien va a limitar a la persona. Al contrario, va a potencializar un montón de habilidades y, y de destrezas que le permitan este un desarrollo más integral, ¿verdad? Emilia también y, y Eduardo, que puede ser el, a través de las sedes también, si la gente está en Limón, hay sede en Limón, San Carlos, Coto y ¿cuál me está faltando? En eh, Liberia. Liberia. Entonces, para que también no piensen que tienen que venir hasta aquí y todo el asunto, ¿verdad? Pueden buscar también las sedes de nosotros del CENAREC para ese proceso. Ve que interesante aquí la, la, la pregunta que nos hace Ivette Calvo. Ella dice, soy docente de problemas emocionales y de conducta y atiendo a un estudiante con síndrome de Down. Tiene cinco años, pero me es difícil comprender lo que él expresa. Tengo que adivinar lo que él expresa. Yo realicé la consulta a la terapeuta de lenguaje para él y ella me indica que no es, ah, bueno, sobre un sistema alternativo de lenguaje, y ella me indica que no es factible, porque si no el estudiante no desarrolla más a fondo la parte oral. Quisiera saber la opinión de Emilia. Bueno, eh, obviamente uno respeta pues, las opiniones del terapeuta a cargo porque conoce al estudiante, ¿verdad? Sin embargo, hay estudios, este, ¿verdad?, con una evidencia, una amplia evidencia científica, que promueven el uso de, un, de los sistemas alternativos y aumentativos de comunicación y en este caso también implementación de algún recurso. Ahí lo que de lo que estaba hablando en media sí, uh -huh. es que algún recurso tecnológico que permita al estudiante eh, expresarse. ¿Por qué? Porque, y ahí sería un aumentativo lo que estamos tratando de hacer, ¿verdad? ¿Qué, qué, ¿Cuál sino, es la diferencia, Carlito? Aprovechemos ajá, para hacer esa diferencia. Alternativo sería específicamente cuando esa es la alternativa que vamos a usar únicamente para, por ejemplo, él solo va a usar eh, el dispositivo para comunicarse, uh -huh. pero aumentativo es cuando hay un lenguaje verdad que podemos aprovechar y no hay que estar tan cerrado que solamente con esta tableta o no, si él hace así, ¿por qué necesariamente tenemos que obligarlo a que use el dispositivo? Esto es muy usado por todos nosotros. Si él dice, eh, si, si él hace así, que sí, que está ya bien. Ya se está comunicando. No, ya uh -huh. se está comunicando. Entonces tenemos que estar más uh -huh. abiertos en esa parte, ¿verdad? Y lo que estaba explicando Emilia es precisamente que debe, no hay que tener miedo. Sí se pueden usar, tal vez instamos a ver a que converse un poquito más, ¿verdad? Tenemos otro, hicimos otro programa sobre sistemas alternativos de comunicación, el de hoy es más sobre tecnología propiamente. Ah, bueno, Emilia, aquí yo seguí con el asunto. <risa> no es sé por está... qué me sacó, porque no se me cayó el internet, si me fue a la luz, nada de eso, pero bueno, no, así es. ya estás aquí. Así eso es, significa así. que estamos en vivo. Exactamente. Sí, y que estamos vivos, bendito sí, Dios. Bueno, y entonces, este... yo quedé más o menos como estabas aclarando la diferencia entre alternativo y aumentativo y que no tenemos que tener miedo, ¿verdad? Sí. De, de meter tecnología o lo que queramos o sea, o sea, el miedo para de... favorecer. El miedo Porque es que. De... Si a uno no le entienden, hay que buscar Ajá. una alternativa. Sí. Si a uno no le entienden, definitivamente hay que buscar algo y seguir trabajando la parte de articulación, si hay esa posibilidad. Claro. ¿verdad? Eso te va decir a decir que se utilice el sistema, no quiere decir que se vaya a abandonar el trabajo en, en la parte oral. Es no. que, digamos, un sistema alternativo y aumentativo de comunicación siempre va a ser como un constante reforzador de todas las habilidades. Entonces, va a estar bombardeado de muchas cosas, pero lo primero que va a generar es un alivio en la persona, porque si a mí no me entienden, yo voy a vivir frustrado, ¿verdad? Entonces, hay muchas alteraciones conductuales, hay muchas eh, eh, situaciones de crisis, hay mucha frustración en el estudiante, falta de motivación, falta de interés, cuando yo tengo un trastorno importante en mi comunicación porque comunicarse no es solo hablar verdad es poder uh -huh. expresar mi pensamiento es poder expresar mis sentimientos mis necesidades y mis deseos y cuando yo como ser humano estoy limitado en esa parte porque la gente no comprende qué es lo que yo quiero expresar todo el mundo va a ser sí, va a ser un, un, una frustración constante va a ser un caos verdad entonces abrir la puerta a que una persona se comunique es quitar un gorila de los hombros, porque ya yo no tengo primero la responsabilidad de ver cómo me deo, eh, la forma para que me entiendan primero, porque me van a empezar a entender, entonces esa responsabilidad de decir las cosas bien este, se me va a quitar porque puedo empezar a practicar y a tener muchos este, intentos ensayos de poder hablar bien y hay muchos casos evidenciados donde eh, estudiantes que no tenían un buen desarrollo de lenguaje oral este, utilizaron un sistema alternativo de comunicación en este caso sería aumentativo porque lo que uh -huh. va a promover este es siempre que se desarrollen todas sus habilidades y empiezan a desarrollar un lenguaje oral más fluido y más funcional que la gente puede comprender entonces, ¿verdad? Es, es más bien... Eh, un beneficio, porque no lo va a limitar, más bien le va a abrir una, una puerta, le va a dar oportunidades de... ¿A qué edad, a qué edad una familia o una, una persona profesional en terapia de lenguaje o docente ya puede comenzar a, a plantearse la necesidad de requerir un tipo un, un apoyo de este tipo? ¿En qué momento del desarrollo? Sí, exactamente. Ya, ya la persona puede... Alguien, alguien del entorno, de, de, de la persona menor de edad, Puede comenzar a plantearse, mira, yo creo que ya, ya estamos, vamos a necesitar de algún apoyo. Bueno, cuando ya es evidente que hay una dificultad de comunicación, podemos empezar. No hay una edad, esto no es una cuestión de recetas, ¿verdad? este Puede ser que se necesite casi que desde meses y esto más bien... Me, a, me apoye el desarrollo de muchas otras habilidades porque, ¿verdad? La comunicación va de la mano al desarrollo de todas las habilidades este, académicas que voy a, a, a ir adquiriendo en el proceso, ¿verdad? Uh -huh. Uh -huh. Entonces, eh, hay desde juguetes adaptados que pueden ser como potencializadores, ¿verdad? Este, dentro del proceso yo tengo unas fotos de algunos juguetes adaptados que me pueden... Permitir iniciar el proceso con niños pequeños, no solo con niños pequeños, ¿verdad? Porque esto lo puedo usar en cualquier momento que genere, pues, un significado importante para la persona. Uh -huh. Entonces, si quiere, pasamos okay. para ver las fotografías sí. de los juguetes. Vos decías por ahí en algún momento, sí, la importancia de dos cosas, que la familia se involucre y... Algo que, que mencionaron tanto usted como Carlita era que se nos quite el miedo al uso de la tecnología. Uh -huh. eh, esto, esto quiere decir que la familia también obviamente tiene que estar presente en todo el proceso de, de análisis, de evaluación, de asesoría, de, de ver cuál o cuáles productos de apoyo requiere su hijo o hija, pero además que tengan un, por lo menos un, una noción, diría yo, básica y un poquito más allá tal vez, de cómo manipular también eh, todos estos artefactos y, y, y todos estos productos. Yo pienso que cuando se elige este, tanto un sistema de comunicación alternativa y aumentativo como el uso de un recurso para este proceso, la familia debe estar siendo parte de ese proceso, ¿verdad? Uh -huh. Porque... Eh, los estudiantes van a la escuela un tiempo corto, pero pasan con la familia. Y quien mayor necesidad tiene de comprender a los chicos es la familia, ¿verdad? Uh -huh. Entonces, la familia tiene que aprender a utilizar los recursos, así como el chico va aprendiendo, ¿verdad? Entonces, uh -huh. es un trabajo conjunto, porque nada hacemos con que un, un estudiante tenga un equipo súper lindo si la familia ni siquiera sabe encenderlo. Claro, ¿verdad? Pues, sería, sería que tenga voz en escuela, pero en la casa no puede tener voz, ¿verdad? Porque lo claro. voy a limitar. Y la necesidad mayor es comunicarse con sus seres queridos, porque la familia va a ser el apoyo de esa persona en todo momento, ¿verdad? Entonces, sí. eh, no podemos. Sí. Todos los que estamos alrededor de esa persona tenemos que aprender, porque claro. la necesidad de comunicación está siempre. ¿verdad? Entonces, claro, por supuesto que la familia tiene que aprender igual que todos los demás y es un reto muy lindo. Recordarle a usted que nos está viendo que aproveche este momento, aproveche los cafecitos para sacarse todas esas dudas que tiene por ahí eh, y, y, y que tenemos a, a esta clase de profesionales en nuestros programas, como ahí está Victoria Amador... Por ahí tenemos a Edwin Elizondo, a Yaque, tenemos a, a Añibet Calvo, Carlos Carl Quiroz, Marianela Cascante, Carolina Toso, Elizabeth Muñoz, a Princesita CV, que dice: Mi hijo es sordo. Ok, bueno, si tiene alguna consulta relacionada específicamente con. Eh, la situación de su hijo. Aprovechemos este momento. Y claro. aquí vamos a comenzar a, a, a ver los, los productos que traías por ahí, ¿verdad, Emilia? Ok, bueno, ya vimos los juguetes. Los juguetes son muy básicos. Este, casi todos son eh, promotores de habilidades este, muy simples, de presión, para motivar al chico. Y usualmente lo que se busca es el desarrollo de las eh, relaciones causales, que son prioritarias en todos los procesos de comunicación. Entonces, uh -huh. casi todos estos juguetes funcionan. Si yo toco, pasa algo. Por ejemplo, hay uno que es eh, un pulsador donde está una niña, ¿verdad? En la fotografía. Este, yo toco y hay un burbujero. Entonces, hace burbujas. Okay. Vuelvo a tocar, vuelven a salir burbujas. Y así sucesivamente cada uno de estos juguetes lo que busca es estimular ese desarrollo de relaciones causales que son básicas en los procesos de comunicación. Claro. Porque cuando yo, este, me, me empiezo a comunicar, yo genero una conducta comunicativa y espero obtener una respuesta, ¿verdad? Entonces, si yo no soy consciente de que debe haber un intercambio, una causa y un efecto, yo pierdo el, el, el deseo de comunicarme de alguna manera, ¿verdad? Claro. Eh, si quiere, pasamos, Marco. Ahí ¿Hay Entonces, otros juguetes? Los juguetes son el, como un primer contacto para irle perdiendo miedo desde pequeños al uso sí. de, de estos artefactos. Y muchas veces no los usamos con chicos tan pequeños, ¿verdad? Mm. Este, Muchas veces este, se pueden utilizar con, con chicos un poco más grandecitos, ¿verdad? Incluso con personas adultas que hayan tenido pues eh, una situación vascular cerebral, ¿verdad? Que, que requiera un reentrenamiento de algunas habilidades. Y este, es muy importante que cuando se empieza a utilizar este tipo de recursos, se cuente con este, a veces el apoyo de terapia física, eh, terapia ocupacional, porque en conjunto se puede ver a la persona de una forma integral, ¿verdad? Eh, ¿Cómo puedo utilizar un dispositivo según la necesidad de esa persona, uh -huh. según sus habilidades y sus características? Muchas veces motoras, muchas, muchas veces este, sensoriales también, porque de pronto eh, hay muchos de estos dispositivos que generan un, un sonido fuerte. Uh -huh. Y una persona con una alteración sensorial o una desmodulación importante, pues, puede rechazar el equipo y puede ser un proceso frustrante. En lugar de satisfactorio y bonito, puede convertirse en algo frustrante y realmente como, como una tortura china, ¿verdad? Ajá, Entonces, claro. la idea es que los equipos generen eh, algo agradable. Ese acercamiento tiene que ser agradable. Claro. Okay. Emily, tal vez tener el cuidado de la edad, verdad, uh -huh. que si es un libro o, o que lo que se va a utilizar que sea apropiado para la edad, siempre adaptados, pero a, a sí, a, sí, sí, generacionalmente, pensado Exactamente. generacionalmente. Exactamente. De hecho, este, en esa fotografía que hay varios juguetes, que sí se ve como cortada la foto, pero bueno, al fondo, después de una bolita como de colores, hay como un librito. Ese es un álbum de fotografías. Gracias, Marco. Es un álbum de fotografías que tiene eh, un dispositivo de salida de voz. Entonces, yo puedo tener este, fotos reales con su respectivo audio, ¿verdad? Que ya eso no es para un niño tan pequeño, ¿verdad? Mm. Sino que podría servir para un niño un poco más grande, ¿verdad? Es, es como un primer acercamiento. Ok, Bien. si quieren, continuamos con otro tipo de equipos. Eh, yo lo dividí como equipos... Eh, que nos permiten acceso a los procesos de comunicación, pero pensado desde todas las aristas, ¿verdad? Entonces, puse algunos teclados adaptados, pensando en aquellas personas que pueden desarrollar dentro del proceso de comunicación alternativa y aumentativa, habilidades de lectoescritura. Claro. Entonces, por ejemplo, tenemos teclados adaptados, que hay igual, infinidad de teclados. Eh, por ejemplo, el negro con las letras amarillas es de contraste, que nos puede funcionar para una persona con baja visión. El de clave de colores, que bueno, nos funciona casi que para todos los chicos cuando están iniciando ese proceso. Hay uno de cajetilla, que es el que tiene como unas como las teclas redonditas, que en uh -huh. realidad son como agujeros para ensartar el dedo, ¿verdad? Uh -huh. Entonces está adaptado a la necesidad motora también de la persona. Y el que es como anatómico. Ese eh, tiene un teclado por lateralidad, entonces es un teclado que puedo usar solo con mi mano derecha o solo con mi mano izquierda, según la necesidad. Eso es como para conocer que alternativas hay infinitas, ¿verdad? Pero y eso son vuestra, porque hay muchísimas Sí, cosas podemos que... hablar que hay este, formas de gel, de colores, con luces, con sonidos, ¿verdad? O sea, es infinito. Esto es como para saber que sí existe la posibilidad. Eh, chicos que tal vez eh, han desarrollado habilidades de lectoescritura y que por alguna razón han perdido la habilidad de, de lenguaje oral uh -huh. y que pueden continuar utilizando la lectoescritura como un medio de comunicación, pero que requieren una adaptación en el acceso al teclado, podemos encontrar mil y una, ¿verdad? Mil y Bien. una forma. OK. Este, Están los conmutadores. Ah, bueno, perdón, los mouse adaptados. OK. Igual hay de 1500 colores, hay desde los más básicos que son como el del joystick, el trackball que son los que tienen la bolita este pues como expuesta, verdad yo no tengo que girar el mouse sino que giro mi mano sobre la bolita, tengo los botones de acceso este, fácil hay uno que tiene como dos botoncitos y es un mouse convencional, ese es un mouse casero adaptado este, que lo podemos crear en internet, incluso ya están los diagramas de cómo yo puedo hacer un mouse adaptado en mi casa y lo que hago es conectar dos switches de acceso. Que perdón, el que está este, abajo, mano izquierda. Sí, que tiene un botón verde y un botón azul. Ah, este, exacto. Hay el que están señalando, también. sí. Uh -huh. ¿Verdad? Ese lo podemos crear de forma alternativa en la casa, digamos, si, si tenemos dos switches, lo podemos crear. El que está la manita así, que es como, como una C, es un mouse anatómico, entonces, eso, debe ser, pero, eso debe ser riquísimo para utilizar. Claro, y muchos de estos este, mouse fueron diseñados para personas que hacen este, dibujos técnicos o diseñadores gráficos, sin claro. darse cuenta que estaba haciendo un gran aporte a las personas que pues, claro. tenían alguna necesidad específica. ¿Verdad? estos son mouse y así como como vemos estos, hay 1,500 mouse también que podemos encontrar que nos pueden sustituir pues el mouse tradicional. Incluso este, cuando yo doy el curso de tecnología, siempre les digo a, a los estudiantes que hay, si no tengo un mouse adaptado y tengo un chico que solo puede mover su cabeza, este, puedo utilizar un mouse convencional de los inalámbricos infrarrojos colocado en la cabeza. Y eso me permite la movilidad completa. Este, y los chiquillos siempre me dicen, Ay, no profesor está loca pero cuando lo prueban sí claro hay que aprender que si yo muevo la cabeza para la derecha el mouse va para la izquierda sí. y el verdad es ese espejo uh -huh. este y a veces nosotros que estamos acostumbrados a, a todo fácil acceso pues este se nos hace un mundo pero los chiquillos lo aprenden así verdad uh -huh. y es es algo tan simple que tenemos todos los días verdad por eso no hay que pensar que que un recurso tecnológico es solo aquello que vale mucha plata y que, verdad, es súper sofisticado. A veces las cosas más simples nos pueden generar un recurso de apoyo este, accesible a las necesidades de una persona. Este, si quieres seguimos, Marco. Uh -huh. Ok, ahí están los conmutadores o equipos de acceso, ¿verdad? Estos son todos aquellos este, dispositivos que me permiten acceder a un computador sin necesidad de utilizar mis manos, ¿verdad? Necesariamente, porque podría ser que mi punto de acceso a la información no sea el convencional, ¿verdad? El que queremos encasillar a todo el mundo, que me señale con el dedo o que toque con la mano, podría ser cualquier otra parte del cuerpo. Entonces, eh, en la esquina superior está una barrita, esa barrita es un lector óptico que se lo podemos colocar a una computadora y con programas específicos, pues puedo utilizar la computadora tal cual, sin necesidad de más que mis ojos, ¿verdad? Eh, luego siguen botones de sustitución que son inalámbricos eh, a través de Bluetooth y hay algunos de infrarrojo que se pueden utilizar para sustituir el mouse, el clic derecho, y el clic izquierdo, ¿verdad? El que está, el que dice Bijoy, es un dispositivo que se coloca para aquellas personas que van a utilizar la computadora con su barbilla, ¿verdad? Entonces, tiene como un huequito donde encaja el mentón y a los laditos tiene los botones, el botón derecho y el botón izquierdo, ¿verdad? Del mouse y puedo accesar este, específicamente a cualquier parte de la computadora utilizando mi mentón, ¿verdad? Está el de la esquina inferior, el que es como un pito es eh, podemos utilizar la computadora eh, a través de este dispositivo con la lengua y con el soplo, uh -huh. ¿verdad? Entonces, ¿puedo andar por toda la compu? si sí, solo puedo mover mi boca y solo puedo soplar, o mi lengua, ¿verdad? Entonces, es un dispositivo para aquellas personas que tienen bastante compromiso motor, pero que tienen muchísimas habilidades a nivel cognitivo. Es eh, importante aquí, Emilia, que, que digamos, o sea, la, la familia podría aventurarse a... Um, a tantear, por decirlo así, con, y, y a, a nadar, y tal vez hasta naufragar en el mundo de ese, ese mar vastísimo de opciones que hay, uh -huh. pero que para eso existen los profesionales que nos van a ayudar a determinar y a valorar cuál es la mejor opción para nuestros hijos. Claro, porque si pensamos en uh -huh. los recursos como tales, pues sí, hay cosas muy lindas, pero sí son muy caras en su mayoría, ¿verdad? Uh -huh. Entonces, eh, yo siempre digo que antes de comprar un equipo hay que probar y hay que conocer la opinión de muchos profesionales porque, eh, ¿verdad? Se trata de que este proceso debe ser lindísimo, donde la persona va evolucionando en todas sus habilidades y toda su capacidad de poder accesar a, a diferentes formas de comunicarse a través de un equipo tecnológico, pero lo más triste es cuando hay un equipo que tengo que usar porque el que me, es el que me compraron, pero no me funciona. Uh -huh. Eso entonces te iba o, a decir, se convierte, Emilia, se convierte en algo tan frustrante porque vale. al final terminan odiando el equipo y entonces, claro. verdad, perdemos todo el objetivo y toda la razón, la meta que teníamos al implementar un dispositivo. Entonces, sí hay muchas formas, yo yo siempre digo que lo más importante es empezar con lo que tenemos, probar con lo que tenemos, inventar cosas con lo que tenemos. A veces hablamos de dispositivos con salida de voz que tienen un tablero, pero yo no tengo un software de esos. Uh -huh. Entonces, eh, me voy a lo más básico. Puedo utilizar eh, en una pantalla táctil una pantalla de PowerPoint, un, unas diapositivas de PowerPoint con sonido y puedo empezar a, a indagar qué tanto motiva al estudiante, por ejemplo, seleccionar allí. Y puedo tenerle el audio y puedo tenerle efectos y puedo generar eso como primera entrada, como para irme dando cuenta si por ahí puedo ir caminando o si no vamos buscando otra forma, ¿verdad? Porque bueno. hay chicos que sí están muy programados al uso de la tecnología, ¿verdad? Hay chicos que ya traen ese chip, ¿verdad? De que eh, un teléfono ellos lo desarman casi. O sea, uno cambia teléfono y dura como un mes para poderse adaptar de un teléfono a otro. Aunque sea la misma marca, solo que sea un modelo nuevo. Hay chiquillos que usted le da un teléfono de un tipo, otro y otro y otro, y todos los usan y los en, y saben cómo entrar, cómo salir, cómo borrar, cómo jalarse tortas, ¿verdad? Entonces, hay chicos que ya traen esa disposición a la tecnología, pero hay chicos que no les interesa. ¿verdad? Entonces, son consideraciones, porque aunque a mí como mamá me encante este, un dispositivo, no quiere decir que a mi hijo le va a funcionar, ¿verdad? Uh -huh. Y creo y, que es y, allí donde hay que hacer la pauta de, de esperar. Y la otra cara de la moneda, ¿verdad? Que puede ser que un, sea una familia, un papá, una mamá agarrados con la tecnología, uh -huh. pero es lo que requiere el, claro. el, su hijo la persona estudiante en este particular. Y, y, y es su derecho tener acceso a la comunicación. Claro, claro. Bueno, seguimos con esa barrita azul que está allí. Ay, ahí, esa barrita uh -huh. que está allí azul, que es una barrita que puedo colocar en diferentes partes este para poder accesar. Y eh, están los switches, que esos switches, dependiendo este, del conector, porque hay unos que son USB, hay otros que son como los eh, parlantes, que son de espiga. Este, los puedo conectar a diferentes este, equipos, incluso son los que más se utilizan con los juguetes adaptados, ¿verdad? Que son de un clic. Ese clic yo lo, lo toco y sucede algo. Son algunos ejemplos de conmutadores, pero igual que los mouse y que los teclados, hay cualquier cantidad para cualquier necesidad que pueda existir. Incluso hay uno que es un, como un infrarrojo que coloco una cámara encima de la computadora. Y yo me coloco un sticker blanco y con el movimiento de mi cabeza sustituyo absolutamente todo. Es como un infrarrojo que, que reconoce él. Y entonces, eh, para, para gusto de los colores, hay otro que es una diadema uh -huh. que puedo colocar en la cabeza o puedo colocar como una pulsera. Y con los movimientos que haga, también puedo tener acceso a la computadora. Uh -huh. Si quieren, seguimos. Okay. Están los dispositivos de salida de voz que... Son mal llamados comunicadores y yo siempre vacilo con eso porque comunicador es la persona que comunica, un aparato por sí solo no hace nada, es, solo tiene la posibilidad de que se le graba un mensaje y genera un mensaje si yo lo toco, entonces el comunicador soy yo. Y ese es un error en el Cierto. que muchas personas caen, ¿verdad? Que cuando ven a una persona con un dispositivo, sea cual sea, le hablan al dispositivo, no le hablan a la persona, ¿verdad? Y... En realidad el comunicador siempre va a ser la persona, o sea, hay que humanizar uh -huh. esto. O sea, la tecnología es el medio, ¿verdad? Los equipos que tenemos enfrente son el medio, pero no son los que comunican. Quien comunica sus sentimientos, sus necesidades, sus deseos, es la persona. ¿verdad? Muy bien. Cierto, siempre eh, se han llamado comunicadores. Sí, y no son comunicadores, son Cierto. dispositivos de salida de voz. Este, Los llamamos comunicadores, sí, porque tienen un mensaje, porque, pero... Pero no es así. La persona es la que comunica y eso es lo que tenemos que ir cambiando en nuestro lenguaje, ¿verdad? Humanizar esa parte. Eso, o sea, es, como que, cuando, eso es como cuando, y perdón que, que atraviese el, el caballo, como dice, es como cuando está el, el, el, la persona con, con discapacidad y está con su apoyo, con su mamá y, se, y le preguntan a la mamá, sí. en vez de preguntarle a la persona directamente. Exactamente, es lo mismo. Pero bueno, entonces eh, ese es un punto que yo siempre trato que quede claro que la persona es el comunicador, no el aparato. Entonces son dispositivos con salida de voz. este Igual hay una amplia gama, desde un mensaje hasta multimensajes, ¿verdad? Este, entonces, por ejemplo, eh, el que es un botón rojo me permite un único mensaje de 20 segundos. Entonces yo toco y me dice, qué sé yo, hola, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? ¿Verdad? Uh -huh. Todas las veces nos va a decir el, el mismo mensaje. Eh, Marco, si quieres lo ponemos. Como para irlos viendo. Sí, yo creo que se nos desconecta. Ahí está. ahí va. Ahí está. Ok, el que sigue, que es amarillito, pero hay infinidades de colores, me permite este, grabar varios mensajes este, secuenciados. Este, incluso tiene niveles, entonces esos niveles eh, me permite tener en el nivel 1, digamos, cinco mensajes, en el nivel 2, cinco mensajes, en el nivel 3, cinco mensajes y todos diferentes, pero si sí van a ir en una secuencia. Normalmente este se llama step by step, o sea, paso a paso, ¿verdad? Y este, se usan como entrenadores muchas veces del proceso de tocar y, y ¿verdad? Seguir. Eh, el que está a la par, que son dos botones, me permite tener este, varios mensajes en los botones, igual secuenciados, cada vez que toco es un mensaje diferente, hasta que si tenía cinco, toque el quinto y me devuelve al primero, ¿verdad? Entonces me permite, puedo en cada uno levantar esa tapita transparente y colocar un pictograma, este, puedo en este, por ejemplo, el negrito que hay muchos tipos, yo puse ese como ejemplo, este colocar pictogramas encima, ¿verdad? Como para dar una guía. Si no sirven los pictogramas, fotografías, incluso puedo colocar este objetos eh, miniatura o concretos, ¿verdad? Para saber o guiar al estudiante sobre qué es lo que se está refiriendo a los mensajes. Eh, Marcos, si gusta pasar. Eh, estos también los he visto yo muy utilizados en actos cívicos, por ejemplo, sí. ¿verdad? Sí. Se usan mucho, por ejemplo, el step-by-step step, se usan mucho para el saludo a la bandera. Entonces, este se divide el, el saludo a la bandera y entonces dice, salud noble bandera, y él uh -huh. el, el para, toda la gente repite y se vuelve a apretar y sigue el, el saludo a la bandera. O canciones cortas, ¿verdad? Eh, es, tenemos los de un solo mensaje, como ese verdecito que tiene un salveque, que son como para un mensaje constante que yo puedo necesitar repetir en diferentes ocasiones. Eh, están las bases como esta que tiene varios botones de colores, incluso ven que ahí está eh, combinado, tiene concreto y tiene pictogramas, ¿verdad? Estas me permiten un mensaje en cada botón. Están los multimensajes, que son los dos que están del lado derecho. Esos. Mm -hmm. Sí, este incluso el de cajetilla que es el, el de arriba que no tiene pictogramas es porque yo puedo modificar cuántos pictogramas quiero tener este el de abajo es eh, ya fijo tiene esa cantidad creo que son de 32 hay algunos que son chiquititos como agendas este simples como el que se ve como una tirita y el que es eh, eh, vertical este es me sirve como para hacer una agenda pictográfica y que cada uno de los botones tenga sonido, por ejemplo, pero no es el único uso que le podemos dar, ¿verdad? Cada uno de estos dispositivos tiene mil usos de acuerdo a la necesidad que tenga nuestro estudiante. Claro. Ok, después de estos dispositivos de salida de voz, tenemos las pantallas táctiles, que son las que, pues, obviamente conocemos todos, ¿verdad? Desde eh, tabletas, este, teléfonos, incluso hay computadoras táctiles. Este, okay. Hay con diferentes sistemas operativos, ¿verdad? Están las Android, están las iOS, hay algunas que son Windows, ¿verdad? Que me permiten acceso a diferentes programas para generar comunicación, ¿verdad? Creo que aquí es importante hacer la salvedad de que estos dispositivos son los más comunes en las casas, ¿verdad? Uh -huh. Este, Pues casi todas las familias pues tienen un, un dispositivo táctil o un dispositivo inteligente, ¿verdad? Y es importante plantearnos, si vamos a usar este tipo de dispositivos, no son un juguete, ¿verdad? Son un dispositivo con un objetivo de trabajo, ¿verdad? Porque eh, cuando el dispositivo se convierte en un juguete pierde como la, la importancia y el estudiante pierde la motivación cuando yo trato de, de implementarlo como un recurso de comunicación. Porque obviamente es más bonito estar jugando, viendo videos en YouTube, que haciendo un trabajo que implica un esfuerzo mayor, ¿verdad? Porque no es, no es tan divertido. Entonces, implica que yo me concentre, que tengo que tocar los pictos, que, ¿verdad?, eh, en algún momento yo he tenido estudiantes con los que hemos usado pantallas táctiles y hemos tenido que este, tener uno de ocio y uno formal, porque este no es un juguete. Entonces, eh, nos hacía mucha gracia, por ejemplo, un estudiante que yo recuerdo con mucho cariño, que fue de los primeros que utilizamos un, un recurso táctil, que era tan bandido que él se aprendió no sé cómo él solo con ver a la mamá la clave para bloquear el internet él se la aprendió entonces cuando se lo dejaban cinco segundos solo había descargado absolutamente todos los juegos posibles verdad que a él le gustaban y borraba todas las apps que eran de, de comunicación verdad como en protesta y me hace mucha gracia porque entonces o sea siempre siempre que llegaba a, a clases tenía los juegos de sonic y solo quería jugar Sonic y los de comunicación, pues, por allí, hasta que él empezó a entender que esto era para poder hablar, claro. para que la gente le diera más pelota, ¿verdad? Entonces, tuvimos un dispositivo para jugar y un dispositivo que era realmente su voz, ¿verdad, ¡Mía! Qué interesante, perdón, Carlita, que te interrumpa, qué interesante y qué importante esto también, la parte de la responsabilidad uh -huh. en el uso que se le dan a los dispositivos, ¿verdad? Sí, muy necesario, ¿verdad? Poner límites ahí también. Exacto, los límites. Y otra cosa que tal vez algún papá está pensando, Ay, yo voy a comprarle una tableta a mi hijo, ¿verdad? También Emilia, que allá ahorita va a hablar, voy a hablar rápido para, para que logremos aprovechar más a Emilia, no comprar primero la tableta y después ver a ver si los programas que se necesitan para comunicación, le van a caber ahí en esa tableta, ¿verdad? Hay que saber qué programa se va a usar para poder saber si el dispositivo sí. soporta, porque si no es un claro. gasto doble. Sí, sí. porque hay, hay eh, aplicaciones que son tan pesadas que solo un sistema operativo no sirve. Entonces, ahí se ocupa guía, pero primero probar tal vez la aplicación, a ver si es funcional o no verdad este y también pensar en varias cosas que como son equipos táctiles son equipos muy sensibles entonces pensemos que nuestros estudiantes muchas veces eh, se les eh, puede caer lo pueden golpear lo pueden mojar este, lo pueden salivar y entonces tiene que ser un equipo que me permita eh, mantenerlo seguro que exista en el mercado este un case o un protector este, un vidrio temperado, que tenga eh, pues la posibilidad de generarse algún recurso para sostenerlo, qué sé yo, un bracito o un, un atril que lo sostenga uh -huh. fijo y que no, no sea tan fácil de caer, ¿verdad? Si, si mi estudiante pues podría ser que tenga... Eh, dificultad para mantenerlo siempre en sus manos pues entonces que lo tenga fijo o si existe la posibilidad de hacer un tipo salveque para que el dispositivo ande bueno como bolsito más bien para que el dispositivo si se cae quede colgando y pues obviamente el riesgo que corra sea menos y también que en ningún momento este ponga en riesgo la integridad del estudiante verdad porque si una carajada esta se quiebra y, y los vidrios están pues de pues me puedo cortar ¿Verdad? Y pues obviamente lo que menos queremos es que haya un accidente, sino uh -huh. que sea algo agradable, ¿verdad? No no que el dispositivo a largo plazo me genere miedo o susto. Okay, no y, sé y, si te... y también valorar que, que, no sé, puede ser que haya algunas aplicaciones que son las que requieren que son para un sistema operativo en particular, Sí, yo, eh, bueno, hoy vamos a hablar de algunas que son amigables con ambos sistemas operativos. Perfecto. ¿verdad? Justamente aquí por aquí están haciendo algunas consultas de, de algunos softwares en particular. Uh -huh. eh, y están preguntando también que dónde se, se pueden adquirir los teclados ya adaptados y, y los mouse adaptados. Eh, yo lo que recomendaría, bueno, pueden comunicarse con el Departamento de asesoría y Ayudas Técnicas del Senarec. Para que conversen un poquito más también sobre eh, los requerimientos particulares de cada, de cada persona. Eh, podrían escribir al correo, tal vez Marquito y Pamela nos pueden ayudar a ponerlo por ahí. dat.cenarec.geo punto eh, por ahí eh, les van a atender con mucho gusto y mucho cariño. Sí. Este también, bueno, cuando ya digamos hay un equipo que ha tomado la decisión de un equipo particular, el SENAEC también tiene una lista de proveedores, que es pues la gente que también le podría orientar sobre los equipos, ¿verdad? Que hay disponibles en el país, que a veces uno ve cosas lindísimas en internet, pero aquí tal vez es un poco más difícil accesarlas, ¿verdad? Entonces ellos también podrían apoyar en ese proceso. Bien. Uh -huh. Vamos entonces okay. a ver un poquito ya de la parte de, de, de software propiamente. Eh, creo que siguen los equipos de alta gama. Okay. Ah, correcto, sí. Sí, los, uh -huh. los dispositivos de alta gama que, bueno, eh, han estado como más en boga en los últimos años porque son dispositivos este, que integran eh, pues muchas cosas, ¿verdad? Este, eh, integran la posibilidad de que sean táctiles, ya uh -huh. tienen un, un programa específico para desarrollar este, tableros que tienen salida de voz que me permite adaptarlos a la necesidad de la persona, que tienen incluso este, toda una programación este, específica para la parte inicial, digamos, como juegos de causa-efecto, eh, que me permite eh, experimentar verdad en ese proceso de, de, un, de una curva de aprendizaje. Entonces, eh, esos son algunos. En el país hay varios este de estos que tienen pues el controlador óptico inclu este, incluido, verdad? Este, no sé, Marcos, si quieres lo pasa para que vean otros. Verdad, este son equipos eh, pensados en aquella población pues con mayor compromiso motor. Este que Puede utilizar o accesar los dispositivos para comunicarse a través de sus ojos y no solo para comunicarse, ¿verdad? Porque podemos desarrollar muchas habilidades este, académicas también, pueden funcionar como una computadora y tener, usarlas como un cuaderno. Entonces, tener una serie de archivos este, que, que, digamos, eh, si no fuese por el controlador óptico, pues no tendría la habilidad para accesar a la computadora. Entonces, de estos eh, hay formas y colores y tamaños y características, este, ¿verdad?, adaptables a las necesidades de las personas. Eh, está desde el que es táctil con todas las características de un programa accesible a, a tableros de comunicación y demás, hasta el que es un integrado completo que tiene este, el lector óptico, el programa... Y cuando se piensa en estos dispositivos hay que pensar automáticamente en los, recu los recursos de soporte, ¿verdad? Porque usualmente pensamos en una persona que tenga un compromiso motor importante, que su punto de acceso son los ojos, por lo tanto el equipo tiene que estar anclado al lugar donde el más tiempo pasa. Claro. porque tiene que estar accesible siempre, entonces allí requerimos eh, el apoyo de un terapeuta físico, de un terapeuta ocupacional que nos recomiende, pues desde la postura hasta este, la ubicación del equipo, muchas veces incluso este, un especialista en problemas visuales que nos oriente sobre este, la distancia o no del equipo, el brillo, ¿verdad?, y este, el anclaje que este requiera. Si ocupa un brazo articulado, si ocupa eh, un, un equipo específico, digamos, de fijación en una mesa, ¿verdad? Que me permita tener acceso siempre. si quiere... Y tal vez explicas un poquito la función de la barrita, como para que a la gente le quede claro qué, qué es lo que están viendo. Ok, este, esa barrita es un lector óptico que permite... Eh, a través de una tecnología bastante avanzada que mis ojos este a ver sustituyan mi mano verdad uh -huh. para usar el mouse y para accesar a las diferentes este eh, aplicaciones o programas que tenga la computadora este únicamente verdad con el movimiento de mis ojos no, no, no, no dispongo de ningún otro equipo. Esa barra lo que hace es sustituir todas las habilidades motoras a la funcionalidad de mis ojos. Sí, y vemos cómo, Emilia, pusiste en esta foto de la izquierda un teclado digital, ¿verdad? Ahí está el teclado en la pantalla. Entonces, Ajá. con los ojos la persona podría escribir sí. para que ese mensaje después eh, sea audible. ¿Verdad? Claro, Precisamente. Y también, bueno, este, ellos ya tienen un programa que ahora vamos a ver este rápidamente como los programas. Este, si quiere pasamos, Marco. ¿Verdad? Están esos otros de alta gama, ¿verdad? Que ya sería como más una tableta con la barrita, y está uh -huh. un, un programa específico de comunicación con pictogramas, que me permite ir eligiendo pues el pictograma que deseo comunicar para armar mis frases y este colocarle voz. Hay algunos programas de pago que muchos de esos eh, equipos de alta gama, pues, pueden correr fácilmente, pero también se pueden correr en una computadora, que me permiten, además de tener acceso a pantallas interactivas con voz en cada uno de los pictogramas, este generar material imprimible. Y es donde hablamos de baja tecnología, ¿verdad?, que es parte indispensable de, de estos procesos, ¿verdad? No me puedo quedar solo con el equipo, sino que también tengo que pensar en aquellos estudiantes que no les hace gracia, pero que ocupan un recurso uh -huh. que nace de la, del uso de la tecnología. Entonces, por ejemplo, está el Bot Maker, está el Grid, el Communicator y el Snap, que son productos ¿verdad? pues, súper lindos, que me permiten hacer pantallas interactivas y demás, pero que son de pago, ¿verdad? Que es, es, es, importante aclararlo. Hay algunas eh, eh, como licencias gratuitas de un mes, con ellos que podemos, uno puede este bien, a las páginas y bien, este bien. usarlo como prueba un mes para ver si me funciona o no. ¿Verdad? Es como una licencia transitoria. Uh -huh. Y este, si quieres seguimos, están los programas de, de para realizar material de, de uso libre, ¿verdad? que son este, recursos eh, súper valiosos para los docentes y padres de familia. Eh, uno de los más usados es el AraWord, que es un eh, predictor texto. Eh, conforme yo voy escribiendo, me van saliendo los pictogramas, ¿verdad? Entonces, eh, me permite eh, hacer frases, me permite hacer... Eh, pictogramas sueltos, me permite hacer compuestos, me permite hacer cuentos, canciones, agendas, todo lo que yo necesito para, para el aula este, lo puedo utilizar, ¿verdad? Desde ara Word y todo es imprimible. Este, Características es simples, es muy simple, es como usar el Word de la computadora, solo que en lugar de salirme las palabras solitas, me van a salir los pictogramas. ¿Verdad? Entonces, este es amigable, es fácil de usar y es gratuito. Ponemos, ponemos un, unos segundos del, del uh -huh. video, tal vez, para, para... ¿Marquito nos puede hacer el favor ahí de, de irlo poniendo? Como para que se den una idea de... de Ajá, ah, bueno, importante, el ARAWord lo pueden descargar desde la página de Arasac, ¿verdad? Entonces, nada más lo instalan y ahí van a tener absolutamente todos los pictogramas de acceso, uh -huh. ¿verdad? Entonces, como les dije, es un predictor de texto, ¿ven? Que ahí la persona va escribiendo y me van saliendo los pictogramas. Eh, hay algunas manillas del programa, ¿verdad? Para poder utilizarlo, como por ejemplo, eh, me permite eh, guardarlo como, descargarlo o exportarlo como una imagen o como un PDF, ¿verdad? Si lo guardo, cuando yo guardo desde el programa, si le doy guardar, él me lo va a guardar como un programa eh, con, con las características del programa, pero no lo puedo este, imprimir. Mientras que si yo lo exporto como una imagen o un PDF, lo va a guardar en mis documentos y desde allí lo puedo imprimir, ¿verdad? Entonces uh -huh. es como un programa muy amigable, muy simple, tiene pues un banco bastante grande de, de pictos y nos, nos genera esa oportunidad de hacer material constantemente. Y el que sigue. Bien, aprovecho para, para saludar, saludar por aquí a Jamie, a Cati Ordóñez, también a Don José Neri, que por ahí anda, por supuesto, y a Carol Quirós, que nos han estado acompañando esta mañana. Bien, ahí okay, tenemos. Seguimos. Ajá. Está el proyecto Tico, uh -huh. que bueno, igual lo podemos encontrar en en Arasac, este, lo podemos descargar y me permite, además de hacer material imprimible, hacer eh, pantallas interactivas con voz, que me genera, digamos, como la oportunidad de hacer una frase y tener el audio y demás, con uh -huh. la selección de pictogramas. Puedo utilizar fotografías, puedo utilizar pictogramas, puedo utilizar este, incluso solo recurso escrito. Si quieres seguimos, Marco. El Araboard, que está para computadoras y también está para tabletas, él se compone de un editor y de un productor. Son dos, como dos aplicaciones que tengo que descargar juntas. Uh -huh. Igual, la misma funcionalidad. Eh, lo único es que ya él tiene su audio, entonces todos los pictogramas tienen su, su audio. En españolete, pero son muy funcionales. ¿Verdad? Este PictoForme es una opción de accesibilidad que creo este. Me imagino que en convenio este, Arasac con Google y lo puedo adjuntar a cualquier cuenta Gmail. Entonces, me va a salir como siempre, como un favorito cuando yo abro este, mi navegador, digamos. Entonces, allí yo puedo hacer pantallas interactivas y todo, todo, todo me lo va a guardar en el Drive, ¿verdad? Entonces, eso me va a permitir. Este, tener un programa de comunicación que me permite hacer tableros, este que ya tienen voz, les puedo cambiar el color, ya tienen los pictogramas, yo nada más busco, lo ubico y lo puedo guardar en mi drive. es, este, es una gran eh, ventaja, porque lo puedes manejar eh, si, si, si te aparece como, digamos, como, como marcador de, de Google, en uh -huh. el teléfono, en la tablet, en la computadora. Sí. Siempre, dice, nada más hace, registra su cuenta uh -huh. y ya. O sea, en cualquier dispositivo donde usted abra su cuenta, va a tener acceso. Entonces, lo puedes usar en una personal y en una de trabajo, por ejemplo, uh -huh. y nada más buscas y ya puedes armarlos. Y cada uno de sus eh, pictogramas tienen el sonido. Perfecto. Igual yo puedo grabarlos. Si, si yo quisiera usar un tablero más generacional y yo tengo un chico de 10 años que quiero que hable como chico de 10 años, ¿Verdad? Y no con un sintetizador. Yo puedo traer a una persona de 10 años y grabar los, los audios, igual me va a quedar en el drive. Entonces, lo puedo descargar también en cualquier momento y lo puedo imprimir. Claro. Ok. Y bueno, es gratuito. El Plafons, que es un programa realmente viejito porque fue con los que empezamos, ¿verdad? Pero sigue habiendo actualizaciones del Plafons hasta el día de hoy. Este, la última actualización fue del 2020 y está incluso para el sistema Android. Es gratuito, es de la Fundación Fresa y también tiene pictogramas y me permite ponerle voz y me permite imprimirlo. Eh, él también tiene un predictor de texto, entonces eh, si ven en la imagen hay un tablero y ese tablero, digamos, de... de teclado, me permite ir este, digitando, él me va a hacer los sonidos de las letras, pero al mismo tiempo me permite luego leer la frase completa, ¿verdad? Para los chicos que desarrollan la lectoescritura. Es un programa muy viejito, pero el hecho de que sea tan viejito no le quita valor porque sigue siendo un recurso este, funcional para muchas de las personas. Uh -huh. Seguimos. Y están algunas apps para dispositivos táctiles que yo puse algunas. Verdad, que son como las más usadas, pero eh, igual hay infinidades. Si uno busca comunicación alternativa en los diferentes sistemas operativos de los dispositivos táctiles va a encontrar cualquier cantidad. Uh -huh. eh, yo las puse como en un orden, este de acuerdo a las posibilidades que me permite. Entonces los voy a hacer rapidín porque yo sé que ya estamos sobre la hora. Este, el sígueme, que me permite empezar desde seguimiento visual, causa efecto hasta comprensión de pictograma, ubicación de pictogramas, incluso tiene este, la posibilidad de señas. Eh, pictogramas es, que es como un tarjetero, cuando queremos repasar vocabulario. Entonces están todos los pictogramas. Y este yo puedo eh, utilizarlos. Este, ¿cómo se llama? Eh, como un tarjetero de vocabulario, y cada uno tiene su voz, el Pictodroid, que hay dos versiones que está eh, Pictodroid y el. Pictomet, que es como con vocabulario único y exclusivamente de, de medicina, de emergencias, de dolores, que es una necesidad muy grande. Entonces, tiene como todo el vocabulario hecho, tableros hechos, pero ambos me permiten modificarlo con fotografías, con mi voz, o quitar y poner pictogramas específicos. Soy uh -huh. Visual, que es un recurso bastante rico para los docentes, para las terapeutas, donde hay cualquier cantidad de material interactivo y también imprimible, ¿verdad? A nivel de pictogramas, fotografías y también hay como este dibujo gráfico, dibujo lineal, que son como dentro de los niveles de, de abstracción que se desarrollan en los procesos, ¿verdad? De, de aprendizaje de los chicos. Está el Edmitol, eh, que es uno de los que más usamos. Uh -huh, Yo correcto. creo que casi todo el mundo lo usa, ¿verdad? Uh -huh. Pero es súper funcional. El pictotea, que es muy similar al Let Me To Talk. Está el Grid Player, que es una versión este, para tabletas del Grid. Es como como un tatarabuelo, por ahí anda, ¿verdad? Que es, es viejito, pero igual me permite tener ya pantallas interactivas. Y el Aboard que es igual, eh, son pantallas interactivas que me permite modificarlas, este hacerlas, generar mensajes, frases y demás. Bien. Bien, bueno, riquísima y, y, y como siempre nos falta tiempo para ojalá poder detallar muchas cositas de, de cada una de estas aplicaciones y, y la gente que ha estado también muy eh, con bastantes inquietudes eh, detallito eh, doña Emilia no da, no da consulta privada porque ella es funcionaria del ministerio eh, trabaja en el centro de educación especial de Heredia eh, sin embargo Voy a abusarme y no sé si, si nos da permiso de poner ahí el correo electrónico, el institucional, en caso de, de que tenga chance y alguien quiera hacerle alguna consulta. Sí, sí. Y ella, pues, pues eh, tenga chancecito porque sabemos que pasan, pasan bastante ajetriados. Entonces, este ponemos el correo por ahí. Claro, claro, Bien. sí. Okay, ahí está para que, para que se comuniquen con Emilia, Emilia.solís.sánchez arroba es el correo electrónico de nuestra invitada de esta mañana. Y por nosotros fascinados con toda esta información y, y, y por los comentarios de la gente, pues también nuestro público también muy agradecido y muy contento, Emilia, por habernos acompañado esta mañana. No, yo contentísima de participar y agradecida también, porque definitivamente estos temas tienen que ser de difusión porque hay mucha gente esperando oportunidades, ¿verdad?, para comunicarse. Exacto. Y Exacto. este recursos hay muchos, pero yo creo que lo que más tenemos que tener es ganas e ingenio, ¿verdad? Este, los, los docentes que estamos enfrente de, de, de todos nuestros estudiantes. Para poder poner en práctica este cosas innovadoras. A veces no tienen que ser nada carísimo. A veces uh -huh. es solo tenerle ganas, ¿verdad? Probar, no importa si nos equivocamos. En esto no hay bueno o malo. No hay recetas tampoco. No es como, como hacer una sopa, ¿verdad? De, uh -huh. de meter el paquete en el agua hirviendo. No. En esto tenemos que probar, tenemos que observar, tenemos que ser buenos lectores de todas las conductas de nuestros estudiantes, de todas sus habilidades. Eh, quitar de la cabeza el, el no hace sino qué hace, ¿verdad? Si parpadea, el, bueno, parpadea, muy bien, no vamos puedo. a ver qué hacemos. Exacto, todas esas cosas mm. tienen que desaparecer, tenemos que quitar esas barreras y empezar a pensar en la funcionalidad de sus habilidades, no importa que sean chiquititas, esas habilidades chiquititas pueden llegar a ser muy grandes, entonces es válido muchas veces no entenderle a los estudiantes, no tenemos una bola de cristal que nos dice, ah, es que este está pensando aquello o esa verdad, es válido, pero es más válido buscar la forma de entenderle, ¿verdad? Entonces, sí. este, ojalá que haya sido de provecho, igual cualquier consulta, y el Senarex sabe que es como, como mi segunda casa, ¿verdad? Y yo a Carlita siempre estoy sí. diciendo, ay, Carla, me emociona tal cosa. Pero sí, bueno, bien. muchísimas gracias con Así tanto es. conocimiento y poder resumirlo en, en este tiempo, es una gran bendición, de verdad, para que la gente quede motivada, de investigar más, de conocer más, y si no, que nos contacten, ya sea nosotros o al, al data a las sedes o Emilia, pero eso es lo más importante. Súper agradecidos, Emilia. No, Así es. Todos. Gracias, Emilia. Gracias, Carlita. Tayana Zúñiga, Marco Matarrita, Pamela Villalobos y su servidor, Eduardo Valenzuela. Le invitamos. El próximo jueves tenemos un programa que se las trae, Carlita. Sí. Sí, está <risa> muy muy interesante. Es un tema que que por ahí genera un poquito de, de ¿qué podríamos decir? tabú tal vez sí definitivamente de sexualidad y discapacidad entonces sabemos que usted nos va a acompañar porque, porque todos tenemos muchas dudas y queremos seguir aprendiendo cada día más gracias por acompañarnos esta mañana la esperamos el próximo jueves en Cafecito Inclusivo cualquier consulta, cualquier duda que tenga Gracias Emilio. Con nosotros a info@cenarec.go.cr. Síganos acá en el Facebook, en nuestra página web y pues como siempre a disposición de todas y todos ustedes. Que dios le bendiga, que pase un lindo jueves. Hasta la próxima. Uh -huh.